Bien, vamos a ver cómo podemos eh, editar nuestro perfil en el .js Es algo muy simple, muy rápido. Típico caso. Queremos cambiar el correo electrónico de nuestra, de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque usamos uno viejo que, que no, no, no, no, no, le damos, no, no lo usamos más, digamos. Y tenemos que cambiarlo por un gmail y lo usamos más. En, en vez de editar el perfil, lo que suele hacer el usuario es algo muy común. Crea una cuenta nueva. Y como yo se expliqué en otro video de... ...que tenemos acá en el canal... ...no hay que tener multicuentas en el OJS... ...siempre una... ...casos muy particulares... ...bueno, podemos tener multicuentas... ...pero nosotros como autores... ...lectores, eh, evaluadores... ...o una multiplicidad de roles... ...que tenemos en una multiplicidad de revistas... ...y lo conveniente siempre es tener una cuenta... Eh, ...nunca tengamos multicuentas... ...en el caso de que nos creamos una cuenta... ...y nos dimos cuenta tarde... Que, que podíamos cambiar, editar el perfil... Le decimos a los editores de la revista... Podés eliminar esta cuenta... En realidad no se pueden eliminar las cuentas... Pero eh, las fusionan los editores... Los gestores de las revistas... Y tenemos una cuenta sola... Bien... Primero, acá estamos en un portal de revistas... Lo de ustedes puede ser un portal o no... Es indiferente eso... Bien... Este es el portal de la Universidad Nacional de Córdoba... Vamos a entrar a... Cualquier revista... Bien, ingresamos en nuestra cuenta, acá, entrar. Bien. Eh, vamos a Entramos en, nos lo guiamos. Bien, no nos mandó a ningún lado. Eh, a veces te puede mandar, en algunas situaciones, a tu... A lo que sería tu panel de control... Bien. Automáticamente. Pero vamos acá. Ver perfil. Bien. ¿Qué tenemos acá? Eh, bueno. El típico panel de control de JS. Nosotros tenemos el 3.3. Pero bueno. Vale para el 3.2. Toda la versión 3. Tenemos nuestros datos. ¿Queremos cambiar algo? Lo podemos cambiar acá. Eh, una forma que nos pueden llamar. Eh, no sé. Magister tanto. Acuérdense. Acá si usan nombre público preferido. Eh, no pongan... Doctor o magíster, pongan doctor Emilio Edgardo Di Domenico, para un ejemplo, ¿no? Contacto, acá cambiamos nuestro mail, no se hagan cuentas, no se hagan multicumple, simplemente cambian el correo electrónico. Eh, afiliación, podemos llenar más datos. Eh, lo que acá se traduce como tareas, como tareas, ¿bien? Es eh, básicamente los roles del sistema. Y acá nos deja de dar alta. Como autor, como lectores, ¿bien? Nos podemos dar de alta. Eh, si bien cuando uno se crea una cuenta en una revista, te pregunta, ¿qué rol querés tener? Bueno, imagínense que nos creamos en una revista tanto y estamos en un portal. Y yo digo, bueno, pero yo quiero ser autor en agresiente también. Pero, ¿cómo hago? Entrás en tu perfil, te vas acá, tareas, o bueno, puede estar traducido de otra forma, roles, depende del portal de revista, depende del lugar, y nos damos de alta con el rol que querramos también, ¿no? Y acá nos está registrarnos en otras revistas del portal y todo. Eh, podemos cambiar la contraseña. También, si queremos. Y bueno, una imagen de perfil. Podemos poner eh, bastantes cosas. Las notificaciones que queremos re recibir. ¿sí? ¿Qué tipo de notificaciones queremos recibir nosotros eh, como usuarios de esta revista? ¿no? Eh, bueno, se pueden hacer esos cambios. Eh, y así nos podemos dar de alta con diferentes eh, roles o los que permite la revista. Y, y así también eh, podemos cambiar nuestro correo electrónico y diferentes datos. Bien, eh, nada, nada más, es, si es simple, así nos damos de rol con una revista con un usuario ya creado y además así cambiamos nuestros datos en el caso de que tengamos que cambiar algún dato, nunca multi cuenta Recomendación, sí, eh, mantenga siempre una cuenta, salvo casos ex ex ex excepcionales, eh, pueden ser para, para nosotros como usuarios, no sé, estemos involucrados en muchísima cantidad de revistas en un portal mismo, o sea, sería raro, pero bueno, eh, nada, nada más, cualquier duda en los comentarios.